Muy buenas tardes, amigos de YouTube, seguidores de Urbonera. Arrancó el invierno, mucho frío, estamos todos abrigados. Un grado de sensación térmica dentro del microcompostador, 26, 27 grados, así que está más que óptimo. Hoy vamos a hablar un poquito de los lixiviados. Vamos a hablar de tres cuestiones: uno, ¿qué son? Dos, ¿cómo se generan? ¿Y qué compuestos presentan dentro? Y tres, posibles usos, ¿sí? Bueno, ¿qué son los lixiviados? <coughs> es todo aquel líquido que lixivia, o sea, escurre, ¿sí? literalmente es, una es lo que escurre del proceso de compostaje, y en este caso particular del vermicompostaje. O sea, son líquidos intracelulares, orina de la lombriz, agua que le echemos, lluvia y demás. Y, todo lo que, y arrastra, perdón, arrastra todos los materiales. O sea que vamos a hablar ahora del punto número 2. ¿Qué presenta este lixiviado que tenemos aquí? Que tiene un color amarronado. Translúcido. ¿sí? Presenta, por supuesto. Materia orgánica. Por eso su color amarronado. Pero también presenta muchísimos otros compuestos como toxinas, eh, geles, eh, gomas, ceras, y todo aquello que la lombriz no pudo digerir. Esto ya nos da una pauta de sus posibles usos, ¿sí? eh, La biografía, si van buscando por ahí en internet algún trabajo científico sobre elixiviados, eh, van a ver que también presenta compuestos orgánicos fitotóxicos, ¿Sí? porque el proceso de compostaje en sí activa y desactiva ciertos compuestos y bueno, también están presentes en estos lixiviados. Vamos al punto número 3 y con esto voy a hacer un quiebre con todo lo que pueden llegar a escuchar en YouTube o en la bibliografía de su uso. Yo no recomiendo su uso en absoluto. Es un fitotóxico. Hay muchos que hablan de usarlo diluido eh, y mejora la, la, la, el suelo eh, y usarlo a nivel eh, foliar no hay ningún dato o base científica para este uso eh, vamos a hacer una aclaración el exhibiado, primero, si lo van a usar y no lo quieren tirar como lo hago yo, yo tiro el water al inodoro chao, no lo uso más presenta a su vez me olvidé, en la parte número 2, que presenta muchas bacterias anaerobias de este proceso de hermicompostaje, ¿sí? Que no son las benéficas para nuestro suelo que está es aireado, tiene eh, bacterias aerobias. Entonces, si lo quieren usar igual, porque dice no, es un fertilizante, no es un fertilizante eh, líquido en absoluto, ni humus de lombriz eh, líquido, ni humo líquido, ¿sí? Que se venda es una cosa y que se use y sea benéfica es otra. Entonces, no usarlo, sí, presenta olor fuerte, si uno lo huele, un olor muy fuerte, eso significa que es producto de una fermentación no deseable. ¿sí? Alguna biografía dice no usar en los primeros estadios de vermicompostaje. Mi pregunta es, ¿qué es un primer estadio? Si siempre hay un primer estadio, siempre uno agrega y arranca un proceso nuevo. Entonces no hay ninguna justificación al respecto con usarlo en un vermicompost eh, de más de X meses, ninguna. Ahora, si lo van a usar, primero que no tenga ese olor fuerte, la biografía habla de diluirlo 1 en 9 porque es muy concentrado el nutriente. No es concentrado el nutriente, tiene un montón de estas, estos compuestos que son tóxicos, no solo para el suelo, sino para las plantas, para los microorganismos vivientes, etcétera 1 en 10 a mí me parece poco. Sí, hay algunos que hablan de 10 centilitros en un litro de agua, o sea uno en 100 Para que más o menos tengan una idea eh, Y otra cosa que se hace mucho es guardarlo No tiene ninguna lógica Guardar un compuesto anaerobio lo único que va a hacer es fermentar más Y reproducir más bacterias anaerobias que son donde más patógenas hay Entonces como consejo no estabular en absoluto, no, no guardarlo en botellas. Y si lo van a guardar y luego usar, airearlo con un eh, aireador de pecera. al menos para matar la mayor cantidad de bacterias anaerobias presentes. ¿sí? Entonces, resumiendo nuevamente, el ixido todo lo que escurre del vermicompost presenta no solo dos. Presenta no solo material orgánico en. en disolución. Sino que arrastra consigo todo aquello que la lombriz no ha podido digerir. Como por ejemplo, en los cartones. En este no, no hay. Pero... Tintas, ¿sí? por ejemplo, eh, agroquímicos, etc. Y su uso yo no lo recomiendo en absoluto. Invito a toda la comunidad a que me presente. Yo he encontrado dos y únicamente dos en toda la net. Eh, trabajos científicos donde se usa este elixiviado. Invito a todos, si quieren compartir, algún, eh, algún informe científico al respecto. Hay uno solo que encontré sobre eh, para foliar, se esparcen eh, y, y concluyen de que no tiene ningún sentido, no es significativa la diferencia en nada. Y otros eh, han usado en eh, suelos eh, vírgenes. Ahora, si no hay nada y echamos algo, evidentemente aporta, ¿sí? Pero si ya tenemos algo y estamos en un proceso orgánico y demás, no. Eh, así que bueno amigos, espero que les guste este video. <risa> Vamos a ver qué resulta. Y nuevamente, invito a todos a que compartan sus experiencias. Eh, yo los probé, a mí no me resultó. No le encuentro ninguna justificación. La única justificación para usar un fertilizante líquido sería su mayor velocidad de absorción. Pero la verdad que eh, con un vermicompostor yo cosecho eh, de hecho mucho más eh, vermicompost del que utilizo. Así que no me es significativo el uso de un fertilizante líquido. Así que bueno amigos, espero que les guste. Compartan sus experiencias, dejen un comentario, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.